Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, qué gusto, qué placer saludarlos. Estamos en vivo en, un, en una nueva charla de diálogos, última hora, 50 años, hoy con un invitado de lujo, múltiple campeón del fútbol paraguayo, eh, muy identificado con Guaraní, con Olimpia, con Nacional, finalista de la Copa Libertadores de América. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer tenerlo hoy aquí y Lorenzo va a dar un poco más de detalle acerca de lo que es la gran figura que tenemos en esta mañana aquí en Diálogos Última Hora. Lorenzo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, estamos con Julián Benítez, así rápido. ¿Qué tal Julián, finalista de la Copa Libertadores de América con Nacional en el 2014? Buen día. Buenas. ¿Qué tal? Buen día. Eh, eh, primero, más que nada, saludar a todos los, que, eh, los oyentes que nos están escuchando y agradecerles eh, por la invitación y, y aquí estamos siempre a la hora que ustedes, eh, ustedes quieran. Nos contaba, Julián, un poco acerca de, de tus orígenes. Eh, nosotros veíamos, justamente, recabando datos acerca de tus inicios, eh, nacido en Pilar, pero nos comentaba de que te mal criaste en Lambaré. Sí, así mismo. Eh, mis mi padres, mi abuelo, de parte de mis padres son pilarenses, entonces, eh, al nacerlo uno o dos meses, me tocó ya venir directo a, a, a la ciudad de Lambareno. Entonces, ahí prácticamente ahí lo, nací en Pilar, pero me crié en, en Lambareno. Mira que hay muchísimos pilarenses, muy buenos deportistas, futbolistas, muchos de ellos basquetbolistas hoy en día. Ni qué ciudad. Sí. Así que es, un, es una ciudad muy deportista que ha sacado cuna de grandes deportistas. Uno de ellos acá está con nosotros Julián Sí, así mismo, sí. la verdad que se caracteriza eh, eh, hubo varios jugadores que salieron de ahí como decir, pero más también se caracteriza por lo que el básquet muchísimo bueno eh, que juegan al básquet que son en la ciudad de Pilar ¿Jugas básquet? No, no, la ¿Básquet? verdad no, me gusta así mirar pero la verdad que no, no juego ¿Otro deporte aparte del fútbol que te guste? Y me gusta mucho como te digo el básquet sigo muchísimo el básquet, eh, el tenis y, y, y lo primero, lo primordial el fútbol, me el fútbol. encanta ¿La, el fútbol. la pesca? La pesca, sí, una, una gran diversión que, que tengo, ¿no? Que, eh, que, me, que me suelo ir cuando, cuando, cuando pueda, cuando tengo mi tiempo libre. ¿Tocas algún instrumento musical, cantar? No, no, no, ¿Eh? la verdad que no, la verdad que porque, no. Porque, porque en varias oportunidades te vi esa... Eh, con esas condiciones para, por ejemplo para entrevistar a tus compañeros no, no me gustan todas esas cosas la verdad que no voy a negar que me gusta eh, so, eh, soy la verdad que me caracterizo ¿verdad? una persona divertida, alegre dentro de lo que es el grupo, a inventar un poco así como se me vio varias veces también el tema de, de, de bailar un poco, ya sea en la concentración o en el entrenamiento para poder, como te digo, siempre ambientizar un poco lo que es la, la armonía en el grupo ¿no? ese bailecito Sí, sí, sí Quedó sí. para la historia el sí, de quedó, la, quedó la verdad para, para la historia. Eh, la verdad que salió, nació en, en ese momento que estamos. El primer campeonato con Olimpia que, que me tocó. Y estamos con Willy, un, un gran compañero y amigo que me tocó compartir con él en la concentración entonces él nada más me decía no vas a bailar como yo siempre en los entrenamientos solíamos joder así entonces no te vas a animar me dijo a hacer toda la gente y me animé me, animé, le mostré, me animé. y bueno se quedó ya ahí eh, por suerte pero ya la gente también ya pedía entonces sí. se, se hizo eh, eh, también un agradecimiento no por la gente por el cariño ah. que siempre me brindaban y mañana es feriado <ríe> Mañana. ¿sabes qué? Oye. Oye. Sí, sí, sí, ahí con el gran eh, Roque Luis, otro, otro gran compañero y amigo que, que me tocó tener en Olimpia Tus inicios eh, fueron en Guarani, bueno, venías a Lambaré Por ahí nosotros no, no sabíamos muy bien cómo era la conexión, bueno, de Pilar-Guarani Pero ahora no, nos contás que creciste en Lambaré y cómo fue la, la oportunidad para ir a entrenar a Guarani. Y yo la verdad que estuve ahí en el club vencedor mm. eh, como está frente a mí mismo mi casa entonces no me costaba nada prácticamente y me iba a entrenar todos los días lo que es la, la, la escuela de fútbol y luego mi papá un día se levantó y me dijo bueno eh, te voy a llevar a un guaraní y la verdad que tuvo un poco de miedo no vos ve, hasta hoy en día 100, 150 chicos van a probar y, y vos que te vas a una escuela de fútbol humilde como es la del club vencedor ahí lambaré decir no te da un poco de miedo no me llevó me, él se levantó madrugó cuando eso practicaba en el, en el ICE, ¿no? eh, el, en el ICE. Entonces me fui, la verdad los chicos ya te digo, me, me entró un, un pánico porque eran cuatro canchas, eran como, como te digo, 150, 200 chicos y creo que tenían que quedarse como 30 máximos, no 40. Y la verdad que me fue muy bien y me tocó quedarme, ¿no? Eh, entonces ahí ya... Ahí inicié lo que es el la escuela de fútbol y que estuve prácticamente uno o dos años nada más porque luego ya rápidamente me tocó subir a reserva y ya debutar rápidamente. ¿Debutaste bastante joven? ¿15, y 16 años? Así mismo. A los 16 años tuve la, la suerte y la gracia de Dios de, de poder debutar y cuando eso... El debutar esa era muy difícil. Sí. No, es, no es como hoy, que, que la verdad tiene claro. mucho más oportunidades. Eh, eh, hay eh, mucho más joven que tiene la oportunidad, que es muy bueno, la verdad. Pero cuando eso era muy, muy, pero muy ¿En, difícil. ¿En qué año de qué año hablamos? Y eh, Estamos hablando como en el 2000, si no me equivoco, 2000, eh, 2002, mm. 2003. ¿Con, ¿con quién, quién fue el, el de T? Que te, que el, te puso... el, la verdad que que me subió a, in, a, perdona, a Reserva. Fue Oscar Paulín, Oscar Raúl, el, el vuelo de Oscar el, Raúl, el, el Paulín, sí, así mismo. Él me subió a reserva, pero el que me hizo debutar realmente fue Mario César Jaquet, Mario, otro me, grande. Sí, sí, la verdad que sí, una gran persona. Él me, me hablaba muchísimo, me ayudó muchísimo en mis inicios. Eh, entonces eso, la verdad que eh, es muy bueno. Jugaba como un segunda punta, como extremo, como volante en esos inicios. No jugaba con eso, de delantero. Delantero. No, me dio segunda, como decir, segunda punta. Eh, y luego eh, el que me puso más por fuera fue eh, eh, Cuero, Cuero ¿no? el que ya eh, me dijo probar por ahí y, y bueno, y sí, sin, sin ningún problema uno con tal de jugar, creo que tiene esa gana y, y, y tiene que jugar cualquier puesto ¿no? nos trajimos aquí para criticarte pero la gente dice el piscinero Julián <ríe> sí. Benítez, ¿cómo tomas eso? no, no, es parte del, del ¿cómo se dice y como todo habla del fútbol, no, sí. no, yo la verdad que en su momento sí por ahí tomé un poco eh, pero, eh, pero se mal, mal, pero... un poco después claro, de, claro, en claro canchita, nada, no, no ¿sí? la verdad que no, no, no, no tengo ni ni, ni ni nada, no siempre como te dices, dicen hasta ahora que al piscinero que, eh, pero yo nada más que ahora ya, ya, ya me ríen ¿no? era una forma muchas veces de, eh, de jugar, mira si a mí me dicen así anda y mal ¿eh? entonces le tiene que <risa> entonces te digo un poco de vive eso cuando eso no había bar encima te salvaste claro, había fa... era un poquito más fácil ¿no? ahora ya no, con el bar y todo ya es muy, muy difícil bueno veíamos también acá, no sé si me permití quiero sí. mostrar la guampa por favor sí. la gente eh, tiene el, la insignia de guaraní Julián Benitevosos, hincha de Guaraní entonces. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo tuve la, la gracia de, de Dios de, de poder eh, mi primer campeonato levantar con el club Guaraní, ya sé, historia historia, creo que si no me equivoco, era 26 años o 23, si no me sí, estoy eh, equivocando, fue 2010. que levantamos la 2010, la primera Copa de Guaraní después de muchísima sequía, y bueno, eh, entonces uno ya se hace... Y, eh, como te dice, como eh, hincha de, sí. del club donde, donde uno eh, nació, vivió muchísimas cosas buenas, malas y... y pero siempre le tiene cariño al ¿no? club. ¿Cómo fue esa, esa, ese título con, con Guaraní? El, el técnico era un paraguayo, sí. Félix fe, Darío, sí, sí, Darío, sí, Darío sí. León. Sí, sí. No, la verdad que muy recordado por, como te dije, eran muchos años Prácticamente décadas de que bueno, Guarani no salía campeón, siempre era, y en su último tiempo era libertad, eh, un poco limpia, cerro, y Guarani y, bueno, no nos tocaba, ¿no? Entonces, armamos un gran grupo, que es lo primero que siempre digo, hay que armar un gran grupo, eh, por poder tener miles de jugadores muy buenos, por si el grupo no es bueno, no se llega al objetivo. Eso, la verdad, me enseñó eh, los años, y armamos un gran grupo, por sobre todo, y... y teníamos un gran plantel un Jonathan Fabro, un Angelito Ortiz Tortí en el eh, mejor momento en el mejor momento Rodrigo Teixeira goleador eh, César Cáceres Cañete te digo nombres que eh, que que ya habían jugado por muchos años y, y habían demostrado todo y lo tuvimos ahí eh, en en Guaraní ¿no? entonces vamos como te digo un, un gran plantel un gran grupo y y pudimos lograr a ese objetivo saliste campeón con Guaraní Nacional sí. y con Olympia. Olimpia es más ¿Resulta más difícil salir campeón con los equipos denominados chicos? Sí, sí es, mu es muy difícil, es muy difícil. Como es eh, porque siempre... Eh ellos son los que se preparan para prácticamente pelear, no eh, eh, hay que ser sincero si Olimpia, Cerro o muchas veces si Libertad no sale campeón, la verdad que es eh, se habla de un fracaso, ¿no? Porque se preparan prácticamente sí. para, para salir campeón cada torneo que juegan. Sí, solo quiero aclarar eh, este con los, con los equipos que no son considerados grandes como el caso de Olimpia, sí. Cerro, eh, Guaraní Nacional son grandes, nuestros Claro, claro, en, en, en el, nuestro, el fútbol pero, país. Sí, eh. sí, sí, así mismo, sí, así mismo. Hablando de lo que de lo que siempre pelean, ¿no? Pero si uno se arma bien, eh, yo creo que eh, puede lograr al primer campeonato. Nos tocó con Nacional, que, que éramos un equipo unido. Teníamos gran, grandes jugadores también, Melarejo el Rivero que está bueno, Silvio Torales. Le teníamos a Freddy, a Brian cuando era un poco más joven. O sea, armamos un buen grupo eh, y, y ese grupo se hizo fuerte y, y fue demostrando ¿no? que, que es lo que querían. Estuvieron cerca de ganar esa Copa Libertadores. Yo recuerdo en los primeros minutos una pelota de Debbie Uruguay palo sí. allá en el nuevo asómetro, pero la verdad que no, lamentablemente no quiso ser. No, la verdad que si vamos a ir por eso, hay que ser sincero que el partido que jugamos acá jugamos muy mal. Sí, eh, recuerdo. Eso eso. Lo, la verdad que medio que hablando mal y pronto, eh, y en Guaraní, como decía, mm. Muchísima gente lleno el sí, estadio. Yo, yo recuerdo, sea, Entonces por ahí no jugó muy. ...en contra de eso... ...la presión que teníamos todos... ...era nuestro primer partido... ...la final... No, ...la verdad que... ...ni hubiéramos imaginado que... ...hubiéramos llegado... ...como dice acá... ...Drojan Amigo... Eh, ...con ese equipo... ...no... Eh, eh, ...no hablando mal... ...sino un equipo humilde... ...como nacional... ...que... ...que llega a una final... ...Libertadores... Eh, ...siempre... ...dicen... ...no... ...y se habla hasta ahora... ...que se juega la Copa... ...Cerro... Eh, ...Olimpia... ...Libertad también... ...pero un equipo como Nacional prácticamente callado veníamos haciendo otro camino y, y, y eliminando a Poderoso ¿no? de sí. la Copa. Entonces, ahí fuimos dando que hablar, llegamos y como te dije nuevamente, el, el primer partido acá no jugamos como, como lo veníamos haciendo, pero fuimos allá y, y, y lo demostramos que, que, que por ahí eh, el error fue el no haber jugado como lo veníamos jugando el otro partido de local. Mirando la campaña de Nacional del 2014 justamente, uno se da cuenta que de Local Nacional Cumplía, sí, sí. cumplía, pero justamente en esa final ah, no pudieron conseguir ah, el sí mismo, sí, todos los partidos cumplíamos, ganábamos un a cero, por un gol de referencia y después nos íbamos allá, nos cerrábamos bien y sabíamos que los otros equipos tenían que venir a buscar y por ahí teníamos jugadores rápidos, que por ahí aprovechando ese espacio íbamos a, sabiendo que íbamos eh, a clasificar, nos tocó justamente con, con Vélez, que era el primerito que que ganó todos ah, los partidos de sí. su llave, clasificó. Cuando eso la... era sí el mejor primero contra... Era el, el último, el... y nosotros sí, le el... último. Nos tocó, ganar 1-0 acá y sabíamos que allá era... Nos fuimos, nos cerramos todo y a lo... creo que a los últimos cinco empezamos a salir contra el golpe y hicimos dos goles, creo que uno... Noche de lluvia. Sí, de early, el otro de Silvio, si no me equivoco. Entonces, sí. liquidamos y como decir el partido que teníamos que haber ganado, por lo menos... Nos, nos ganamos, empatamos y ahí sí, sí fue difícil. Esa, esa, esa final de Nacional eh, tuvo como casi 40.000 espectadores en el Defensor del Chaco sí. y sabemos que Nacional no tiene mucha, muchos seguidores, sí, mucha sí. hinchada, pero sin embargo el país prácticamente se mezcló ahí, olimpista, cerrista, liberteño, y, guaraní. Y recuerdo muy bien porque ese partido eh, toda la gente se juntó para alentar a un equipo nacional y justamente vistieron los colores de la de, de Paraguay, ¿no? Eh, sí. El color blanco, cuando eso es claro, blanco y rojo era... Eh, que, que usaron todo, entonces se, se unió. como ¿Cómo quedamos aquí? Ya hablamos entre todos los jugadores. La verdad que para que usted tenga una dimensión en lo que logramos, unimos prácticamente al país en ese en ese momento, ¿no? De cualquier club, eran todos unidos, alentando a un equipo que estaba haciendo historia y está dando que hablar, ¿no? Entonces... Eh, ese grupo, ese equipo y el club en Nacional que, que lo en la historia, ¿no? Hasta tal punto que sigue siendo el segundo equipo para Hawái en llegar a una a final atrás de Olimpia, ¿no? Ahí nació es el famoso festejo de arrodillarse y de, Ah, sí, cielo. sí, en Nacional, sí, sí, sí había, lo, eh, lo que pasa es que nosotros teníamos, eh, cuando fuimos consiguiendo cosas, eh, teníamos una gente que venía y rezaba con nosotros, eh, no olía la palabra, entonces eh, nos hicimos... Oh, Juntamos todo lo espiritual, lo anímico, todo, y, y entonces siempre le dedicamos a, a, a Dios. No fue un año hermoso porque, como te dije, salimos campeón con Nacional y luego llegamos a una final, o sea, quedó ahí. Eh, algo histórico. Ese festejo hasta hoy sí. se sigue repitiendo en, en, en todas las canchas. Ah sí ¿no? mismo sí sí ya quedó quedó y eso es bueno no o sé sea, bueno que sí que también le tiene, no, uh, uh, uh, la gente le tiene presente yo que es muy importante evidentemente. es creyente evidentemente. Sí pues. sí sí sí la verdad soy católico pero uh, no es que también sea fanático no me gusta mucho también uh, uh, uh, la gente que que es creyente no, no perdón, eh, pues volviendo a la a la final, ¿cómo, eh, cómo, fue, ¿cómo fue esa sensación ahí después del después del partido? Y principalmente, eh, ¿cómo arroparon? Si es que lo hicieron, supongo que sí, ¿verdad? A, al lateral derecho de que cometió la mano. Ramón Coronel. A, a Ramón, Coronel. Ramón, a Ramón, a Ramón Coronel, porque me imagino cómo sí, habrá estado él. Qué ¿verdad? copa hizo y lamentablemente y, tuvo usted. La verdad que eh, Dolió como todo, no. Eh, son situaciones que se da, por ahí él no, no, en su momento no quiso cometer. El fútbol tiene eso, no? Eh, eh, hoy puede ser un, un ídolo, la figura del próximo partido sos el peor. La verdad es que el fútbol tiene ese cambio tan rápido. Sí. Eh, hoy te pueden estar puteando el próximo, comprendiendo la palabra, ¿no? El próximo partido. Yo, te están gritando, eh, te están alentando, sos ídolo, ¿no? Pero nosotros alentamos, le apoyamos. Eh, no fue algo que él no quiso hacer, sino, como te dije, no, dolió a todo. Y más a él, evidentemente, ¿no? Pero son situaciones que, que se da y solamente el, el que está allá adentro sabe lo que lo que siente y lo que pasa. ¿Cómo fue el vestuario después de la final? Y la verdad que he dolido. Al principio dolido. Eh, los primeros 10 minutos fueron eh, de llanto. Hay que ser sincero, Lloramos mucho porque estábamos ilusionados con cuando lleva esa copa, pero luego eh, al abrir los ojos, vi los mensajes de toda la gente, porque y ahí dimensionamos lo, lo que es lo que hicimos realmente. Fue que llegara una final, que, que no cualquiera lo hace, y como siempre digo, no, no es eh, tanto un club como un Nacional que, que, es, que juega copa, ¿no? entonces llegó, hizo historia, eh, fue hablado por el mundo, hasta la gente misma. El, de la gente en Argentina eh, no aplaudió porque prácticamente jugamos en local ellos mismos decían la transmisión también jugamos en local allá hicimos callar también allá toda la gente de San Lorenzo o sea que todo lo que eh, eh, fuimos construyendo eh, eh, luego no, no, hasta hoy en día hasta hoy en día eh, no nos decimos que de lo que realmente hicimos con un club como vuelvo a repetirlo y para redundancia no con un club como Nacional que que eh, llegó a una final y hizo historia y el festejo de San Lorenzo, porque muchos decían que no era tanto el festejo, que era un festejo algo frío, y teniendo en cuenta que era la primera Copa Libertadores de San Lorenzo, ¿cómo, cómo viste vos el festejo de, del rival en ese entonces? No, la verdad que eh, no fue tanto como, como por ahí ellos imaginaban, porque realmente ellos pensaban que, que, que no íbamos a, a hacer el partido que, que hicimos allá, eh, y la verdad que eh, silenciamos prácticamente... A, a todo el estadio, nosotros en entre tiempo hablamos, le estábamos juntas, le estábamos diciendo que estábamos muy bien, que, que a la gente le, le hicimos eh, eh, callar y, y que en cualquier momento iba a caer el gol gol, ¿no? sabíamos que en cualquier momento iba a caer, confiábamos nosotros porque estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? lastimosamente hemos tenido el tema del penal, son cosas que pasan, pero bueno, eh, nosotros sabemos que eh, salimos con la frente en alto y dejamos al club nacional alto. Un, uno o dos años después volviste a Guaraní y... Tu, ¿Estuvieron cerca de una final? Sí, no, el, el, ese año 2015. terminó, claro, ese año terminó y justamente yo era jugador de Guaraní, como estaba solamente a préstamo, me llama el profesor Cuero eh, y me dice justamente que quiere que contar conmigo, yo le digo no tengo problema. Como era jugador de Guaraní, volví a Guaraní y, y, y si llegamos a una final histórica nuevamente con el club Guaraní, porque llegó a una semifinal, solamente... Fuimos eliminados con el River eh, el Campeón, sí, claro eh. Gallardo que después ganó todo no Entonces eh, Nos tocó hacer un gran partido también acá con ellos No perdimos eh, Entonces eh, teníamos un buen grupo también ¿no? Recuerdo una falta que el árbitro No cobró, que me, para mí me pareció penal Para Guaraní Cuando el partido estaba un 0 a 1-0-0 Pero eso ya... Ya queda ahí. ¿verdad? de ¿Las camisetas, sí. eh, la camiseta de la final de con Nacional, de las semifinales, la tenés, semifinal? la, tené, la guardás? Sí, sí, tengo todo, tengo todo. Eh, tiene todo el, lo que es el, el, el escudo, el, el parche. El parche también, el parche sí. de, donde está la fecha, donde dice la final de la Copa. Tengo todo, la verdad que son recuerdos muy lindos. Que, que hoy, por ejemplo, que tengo mis hijas, eh, ven y, y, y te preguntan y... y eh, igual tengo nena a las tres pero igual te son curiosos, te preguntan de <risa> qué es el papá, de dónde sí. es Como yo siempre miro fútbol y cuando hay fútbol le digo que es mi, mi, mi, es mi momento ese sí. Entonces ¿yo ya saben que de, de dónde es, de qué es, entonces yo les le explico ¿no? Entonces eso queda ahora en el, en el recuerdo, en los momentos lindos que uno va dejando su huella ¿no? Y que eso es importante, ¿no? Llegaste con Nacional, con Guaraní, estuviste cerca ahí, pero con Olimpia no, no, no, no se presentó así. Sí, no no, no tuvimos, no no tuvimos, con Olimpia no tuvimos la, esa suerte, ¿no? Que, que me tocó tener con. con me hubiera gustado, ¿no? Eh, pero. Eh, igual ahí marcamos también un. Y todo lo que era salir eh, eh, cuatro veces campeón. ¿Sí? Eh, yo tres veces, la verdad. Algo muy, muy lindo. Yo cuando llegué. Eh, ¿Quién te le llevó tenía, a Olimpia? A mí me llama eh, Francisco chiqui, ah, chiqui Sí, sí, un gran, un gran profesor que siempre le da un cariño y aprecio porque la verdad que también con él aprendí muchísimo. Eh, me llevó él, me llamó el presidente cuando eso en su momento marco también. Y, y la verdad que me fui y yo ya... Cuando llegué le tenía al, al zorro que ya lo había tenido nacional uh -huh. y él me dijo, Julián, no, no sabes lo que acá cuando sale campeón, no vas a ni imaginar... Eh, lo que es, la verdad que cuando me tocó la verdad es cierto la verdad que no ver esa gente ahí sobre Marija López casi 20 cuadras no se podía, era algo increíble ¿no? increíble que muchas veces vos ven la tele, ven como se si dicen en Europa, nada más que la gente está ahí en la calle y vos tenés que pasar con el creativo y acá fue algo increíble la verdad hasta hoy día me queda ese recuerdo eh, vos viviste el tema de Trovato FIFA eh, ¿O estaba aún en el plantel, el plantel de olimpia? No, no, no, yo ya había salido cuando eso, la verdad que yo ya había salido cuando eso, eh, entonces la verdad que no, no, no me tocó estar ahí en el, en el momento. ¿Tenés una opinión al respecto sobre el tema? No, la verdad que no, porque eh, no estaba realmente yo, lo, sí, lo bueno que puedo decir de es que, que siempre lo que prometió cumplió, no solamente a mí, sino a todos, eh, se comportó de una gran manera, Hizo, creo yo, a mi parecer, ¿no? Estando ahí las cosas muy bien. Eh, entonces eh, manejar a un club como Olimpia es muy difícil, ¿no? Muy difícil, hay muchísima presión. Mira, para los jugadores también para dirigencia. Por ahí no van a uno o dos partidos. Ya sé que echar técnico jugadores, culpable presidente. Y la verdad que es, es, hay muchísima presión. Solamente el jugador que está ahí lo sabe. Eh, entonces es, es difícil hablar si, si uno no está adentro. ¿Algún club quedó con alguna deuda pendiente contigo o no? La verdad que hasta ahora, gracias a Dios, donde yo me tocó estar, se cumplieron todito. Yo también creo que eso juega, juega mucho también. Yo creo que me comporté y rendí también los clubes que estuve, ¿no? Eh, entonces, eh, es recíproco ese, ¿no? Que ahí salí, como siempre digo, tuve la gracia de salir de la mayoría de los clubes por la puerta grande, no por la puerta de atrás. Entonces, uno deja un legado de lo que es eh, mi nombre, no por ahí ahora me gusta me, eh, cuando me deje ya el fútbol eh, ya alejado eh, ser técnico, ¿no? entonces también uno no tiene que cerrar puertas sino abrir estuviste, estuviste en clubes grandes aquí en nuestro país así como ya en el cierre prácticamente de tu, de tu carrera este, fuiste a resistencia después fuiste a Carapeguá a jugar en, en Carapeguá. Y hoy en día en, en el interior sí. en, en Villeta, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso de ir de un club grande? Sí, sí, sí. No, a, la, a, la verdad que, que me... Humildes. No, la verdad que me tocó a mí salir de, de Olimpia o fue de Brasil volví a Nacional. ¿A Ecuador eh, también fuiste? Sí, sí, a Ecuador. Eh, entonces, eh, de ahí eh, me llama eh, la gente de lo que es resistencia me dice que tenía un proyecto, querían ascender también a Resistencia, siempre peleaba, pero era difícil ascender, y justo ese año se daba que tres ascendían en directo, y el último jugaba en la, la, la plaza, ¿no?, que jugaba peleando contra Luke en ese partido histórico allá en Defensores, y bueno, y me gustó, me gustó mucho la idea, me gustó mucho, eh, y fui, no, fui nuevamente, eh, quería probar ahí mi suerte, ya, porque tuve como te dije, la gracia de Dios de, de sentir lo que ella salí, eh, campeón con la camiseta de Olimpia, sentir lo que ella llega a una final, que todo jugador quiere, que ahora le pregunta a cualquiera qué los equipos paraguayos quieren hacer, jugar una final de copa, tuve la suerte de jugarlo, eh, salir vice campeón, estar en la selección, eh, jugar afuera. Entonces era una experiencia, mi primera experiencia en la intermedia y me gustó, me encantan los desafíos. Y la verdad que fui, y, y el primer año que fui ya ascendimos, ¿no? Hicimos también historia con, creo que 23 años después también nuevamente, sí. resistencia que hoy está en primera, ¿no? La gente ahí del bajo eh, se comportó de la mejor manera. Así que eh, todo eso, todo eso llevó a que, que sigamos queriendo eh, más desafíos, más cosas. Luego de ahí eh, me llaman la gente de, de Mariscal López, de Paraguay Nacional B, nos va a poder ascender, querían ascender a Intermedia. Y me gustó, nos fuimos. tuve con el Gustavo Noguera, eh, que está ahora nuevamente general Bartomeu. Lateral volante. Claro, y, <risa> hicimos un gran torneo. Lastimosamente, eh, eh, el primer año, igual también, como te dije, nuevamente historia por un equipo como Mariscal, eh, eliminando a poderosos lo que es Nacional B, Oetense, digo, Cerro de Franco, eh, Caguasú. Eh, nos quedamos fuera por penales, ¿no? que son a la suerte. ¿no? Hicimos un gran torneo. Y, y, y bueno, y luego ahora me tocó, nuevamente me llamó la gente de Libertad, acá de lo que es Villeta, eh, y me sorprendió, la verdad me sorprendió cuando fui gente joven, gente que quiere dar que hablar lo que es para la ciudad de, de Villeta, levantar el fútbol, lo que es el fútbol villetano entonces todo eso ayuda a que, a que uno también pueda a tomar esa iniciativa y poder y, en billeta marchan bien en el campeonato. Sí, eh, sí, la verdad que ganamos sí. todos los partidos. Sí, y sí, se viene sí. el clásico el domingo. Ahora viene el clásico, o exactamente. Ganamos todos. Estamos haciendo un gran torneo. Le tenemos al profesor Mena ahí con nosotros. Joven, pero con mucha experiencia. Que sabe manejar el grupo. Armamos un buen grupo. Ahí, y, y la verdad que ya con uno va aprendiendo. Hay muchísimos valores. Muchísimos valores en el interior del país. Que por ahí, le, eh, como hablamos siempre con el profesor no, le falta oportunidad, le falta que... Nada más que le vean, un ejemplo te doy rápido, Richard Torales que estuvo conmigo en, en Mariscal Lopa, allá sí. de wow, y tiene, fue visto, por profesor Humberto lo trajo, lo dio confianza y está jugando en Ameliano. ¿no? Son oportunidades que siempre le digo, hoy cuando me voy en, en el Club Libertad. Eh, no es solamente muchas veces lo que, lo que va a ser ahí, no muchas veces tienen la oportunidad, se ve jugadores jóvenes y, y, y por ahí tienen la oportunidad de poder ir a, a otro club a demostrar lo que realmente están haciendo en el, en el club donde están. Ahí en Libertad Bellita estás también con otro conocido del balompié nacional que es Cristian Ledema, la Pantera de sí, Olimpia. Sí, sí, sí, así mismo, él está con, está con nosotros, como te digo eh, estamos eh, ansiosos también nosotros, vinimos a, a dar una mano a lo que el club Libertad que hace muchos años no, no sale campeón en lo que es la, la liga ahí y, y, y bueno ojalá Dios quiera que que, que podamos lograrlo, ¿no? no Es fácil, eh, vuelvo a decirte, hay muchísimos buenos jugadores, no solamente en, en nuestro equipo, sino en, en, en los otros equipos también, ¿no? Entonces, eh, se hace un torneo muy bueno, muy lindo, ¿no? Es la verdad que no ha tocado, hasta ahora, la mayoría de las canchas, buenas. Muchas veces uno tiene ese mal concepto, pero hasta ahora, muy buena. Eh, también hay equipos que juegan muy bien a la pelota, no sé qué. Como si dice, ahora no te van y ir pelotazo de estilo campaña. No, la verdad que intentan jugar la mayoría y eso habla bien de lo que es el, el, el, el fútbol en enseña. ¿Cómo te trata la gente en el interior del país? Son muy fanáticas, son muy fanáticas. Eso sí, me tocó ya cuando estaba en Nacional B. Ahí son muy fanáticas, son eh, eh, muy extremistas. ¿no? Eh, pero ya uno ya me tocó. Si es la primera vez, por ahí te iba un poco a chocar, ¿no? Pero yo ya estoy acostumbrado, eh, sé que, que son así, yo solamente escucho. Uno eh, ya pues le lleva a tal jugador, ya, ya uno tiene que, que ya salir campeón o, o piensa que, que así es fácil, pero no, no es. Eh, yo siempre digo y mantengo, ¿no? Y te voy a decir, como dije en un principio, ¿no? Acá se logra cosas... Con el grupo, no no no no hace solamente un jugador. Siempre oí el ejemplo de lo que la gente que hablo, lo más jóvenes, que ni muchas veces Messi eh, he criticado que es el mejor del mundo que es nosotros que estamos ya, eh, eh, mundanos. ¿no? O sea, ya te da el ejemplo de que entonces hay que saber escuchar eh, y, y demostrar los partidos, nada ¿no? más no queda de otra. Yo siempre yo para, para conseguir objetivos, necesitar el grupo, no no te gana uno ni dos jugadores, necesitar el grupo. Y, y haciéndome las cosas Y cuando hablo del grupo no ahora solamente de los 11 que entran ¿no? Sino de los otros que están afuera también Que son muy importantes y ¿Alguna alguna anécdota eh, Por tu experiencia De, de jugar en Reci En el barrio, la Chacarita Ir ahí, por todo lo que significa el barrio No, la verdad que Experiencia me, me ha tocado, experiencia muy buena nada más eh, Lo que sí puedo decir la, la, eh, Una experiencia que sí El primer día que fui a entrenar Eh... eh Llegamos, creo que 8, 8 y media de la mañana. Yo, la primera vez que fui a entrenar en el bajo, y había ya eh, escuchando gente música con la caja, ¿no? y me pareció un poco extraño. Llegué y le pregunté es, a, a, si acá empiezan así temprano, ¿no? La farra. Y, no, me, me dijo, no, no, acá, eso está continuando. <risa> entonces, ah, no, no, es la única por allá así que que experiencia que tuve, ¿no? Pero la verdad que la gente del bajo. Vuelvo a decir, muchas veces eh, me han interpretado, no se va eh, en redes y se va allá, se va acá, pero la verdad que primero uno tiene que conocer eh, y después hablar, ¿no? La verdad que la gente del bajo, conmigo y con todo, se comportó de la mejor manera, nunca nos faltó el respeto, eh, nunca, ni uno nos robó nada, siempre te saludaba de la mejor manera, o sea, es algo que uno viviendo eso sabe lo que sabe lo que es, ¿no? ¿Un club que haya estado cerca de, de ir y que por algo de motivo no se dio? No, la verdad que. Eh, Te quería preguntar si estuviste cerca de ir a Cerro. No, en su momento, <ríe> antes de Olimpia sí. Antes no de Olimpia eh, eh, sí, era entre eh, Olimpia o Cerro en su momento, porque justamente estaba en Guaraní, estaba terminando mi contrato y iba a quedar como eh, jugador libre, ¿no? Entonces era en su momento sí, me llamaban los, los dos, y, pero me tocó y la opción de, de ir a Olimpia por más por lo que era eh, mi señora eh, que es olimpista y, y, y algunos de mi familia entonces me tocó ir ahí no o sea que decidió la patrona sí, también, sí, es muy importante siempre <risa> las decisiones, tomamos en conjunto hablamos, qué sí qué pensás eh, porque antes de ir también acá a Libertad tuve eh, otras opciones pero eh, primero quise conocer a la gente que está acá en Libertad lo conocí, hablé con ellos porque mira y te digo acá, la experiencia que hay miles, te puedo decir, muchas veces uno se deja engañar y, y, y dice, no, me voy acá porque eh, acá me va a pagar más, acá me va a pagar, pero muchas veces de donde te vas, no es así, no te cumplen, no te pagan lo que dicen, solamente si vas bien, te pagan, o sea, eh, hay muchísimos casos ¿no? que te puedo nombrar, no entonces eh, hay un ejemplo que te digo de 12, ¿no? que estaba en primera y 5 o 6 meses la gente no es... Eh, y, entonces, y, y después tienen que entrar en demanda, tienen que estar en esto tienen que ir hasta otra vez hay, te digo, y hay varios equipos ¿no? que, que son así, le tocó también a General Diego también en primera ¿no? sí. entonces, eh, muchos no se dejan engañar, pero eh, es mejor conocer a la persona, que te diga bien de frente, y, y ahora está la gente está de libertad y te puedo decir que, y te puedo hablar que son gente responsable gente que está haciendo bien las cosas, por eso también al club está yendo bien. El presidente está viendo, ¿no? doctor Pablo César Rivero. Un saludo grande ...amigo mío también. Eh, me dijo que yo estar mirando y veo ahí que está conectado el doctor Pablo Rivero. Así sí, gente joven. Sí, sí, gente joven, gente con hambre también, que eso es muy bueno, ¿no? Como te digo, ...eh... en el club, eh, están eh, eh, haciendo cosas por el club para levantar lo que es el primer fútbol y está ...levantar la libertad que hace muchos años está siendo campeón. Y estamos por buen camino, ¿no? Estamos por buen camino, como te dije. Eh, armamos un buen grupo eh, que, que estamos yendo para adelante y, y sabemos que es fácil no va a ser pero eh, estamos eh, con ansia y con ganas de que, de que de que Libertad pueda salir campeón te manejaba con representante Julián en tu época, sí eh? sí sí sí tuve representante primero le tuve a Miguel González Miguel González sí este sí sí uh -huh. la verdad que eh, eh, yo siempre soy agradecido ¿no? eh, a él después le tuve a Rey también eh, agradecido y después no, la verdad que después no, no me tocó estar, eh, después el full ya también pienso yo, eh, por ahí me equivoco, no es mi opinión, ya se volvió lo que es mucho ya con, con representantes nada más, eh, ya antes era más por, por rendimiento, antes era más por lo que hacía ya, y ahora ya es más empresario, yo, yo tengo mi jugador, te llevo acá, te llevo allá, y cosa que, que está bien, yo no digo que esté mal, pero te digo que ahora ya se maneja más así. ¿no? Este, yo quiero cambiar un poquito, ir a, a lo que habías dicho hace rato sobre el fútbol, que todo cambia de un momento a otro lo dinámico que es el, el fútbol, y lo que pasó anoche con Cerro Porteño, que perdió sorpresivamente por cuatro goles contra cero. Hiciste así un análisis, ¿qué fue lo que pasó en ese partido? Eh, esta goleada realmente inesperada, porque Cerro venía bien. Sí, sí, sí no, inesperada. Yo puedo hablar más como... Como paraguayo, no como hincha que inesperada. Fue inesperada porque Cerro venía muy bien. Juega muy bien, hay que ser sincero. Tiene muy buenos jugadores. Eh, pero yo creo que más es un traspié nada más, no, Un traspié, yo creo que eh, de los errores muchas veces eh, se aprende. Esto creo que como vienen ellos no, no le va a golpear porque... Eh, tienen jugadores de experiencia que saben salir y ya le ha tocado vivir. Así que yo pienso que solamente es un... un un traspié nada más, así que eh, yo pienso que va a ser un, un gran torneo como lo viene haciendo en el en, en, acá en el fútbol paraguayo. ¿no? Me llamó la atención que eh, prácticamente eh, en todo el partido eh, Cerro sintió el, el, el golpe de, de, de los goles. Quedó como eh, groggy, como tenía un, una venda en los ojos, en ningún momento eh, tuvo esa capacidad para reaccionar y, y, y remontar el partido. No, es la verdad que Vuelvo a decirte, yo puedo dar mi opinión de lo que por ahí yo pienso, ¿no? Como futbolista, eh, que muchas veces uno planea cosas eh, y, y lo que planea no sale, ¿no? Eh, eh, estando, solamente estando dentro de la cancha uno sabe lo que pasa. Eh, yo pienso que, eh, que realmente eh, eh, en el momento capaz duele, pero como te dije nuevamente, yo ya viene demostrando ese grupo que consiguió muchas cosas importantes eh, así que yo pienso que, que fue una más un tropezón hay veces que no te sale nada hay veces que que, que entrar a la cancha y no te sale de prácticamente eh, de nada de lo que pensabas entonces ahí y no es porque yo no quiera no es parte del fútbol no eh, una, una, hay un partido que amanece mal y bueno pasa esto pero como te digo, nuevamente es un grupo muy fuerte, por lo que yo veo, eh, eh, que consiguió cosas, que viene jugando bien. Así que yo, yo pienso que, que solamente, como te dije, nuevamente es un, un pequeño tropezón. ¿Y Olimpia cómo le ves en esta Copa Libertadores? Y la verdad es que eh, viene haciendo bien también las cosas. Viene de, de un empate allá en, en la altura, eh, que creo que sirve mucho. ¿no? Eh, uno cuando se pone a pensar. Eh, eh, y suma antes de porque vos al, cuando entrando en un grupo ve a este le puedo ganar a este puedo ya, ya, ya empatar eh, este puedo hacer entonces sabe que, que ese punto eh, es valioso porque le da la oportunidad de, de poder ganar el local y, y, y, y nuevamente ponerse ahí no entonces el punto creo que es muy valioso Hablaste un poco de la altura. ¿Alguna vez jugaste en la altura? ¿Cómo es jugar en la altura? Sí, me tocó en Liga de Quito. Liga de Quito. Cuando fui a Liga de Quito, eh, no es impresionante. La verdad que cuesta muchísimo. Al principio no sentís, decís, pero luego te vas sintiendo. Va, eh, transcurrido los minutos te vas cansando mucho más lo que te cansás. Eh, capaz por ahí lo que en el fútbol acá hace 10 corridas y ahí ya tenés que hacer la mitad, 5, porque en recuperarte cuesta muchísimo el, el cambio de aire. Entonces, eh, la verdad que jodido, la velocidad de la pelota, muchas muchas cuestiones que, que es muy difícil. tener el curso de técnico? Sí, sí, sí. Ya, ya. Eh, prácticamente este año me estoy recibiendo. Eh, la verdad que, que me gusta mucho seguir lo que es el tema del fútbol. Eh, el, el fútbol me, me dio todo y, y, y poder retribuirle por lo menos a, a muchos jóvenes, a ¿no? muchos chicos que... Que, que hoy en día por la calle cuando te va te pide foto, te habla, eh, orientarle ¿no? en, en, en cosas que también uno se equivocó, que ellos no lo cometan. ¿no? ¿Qué, ¿Qué entrenador te marcó en tu carrera y qué, a, a, a qué entrenador le tenés como espejo? Mira, y la verdad que tuve varios entrenadores que me marcaron varios. y ¿Por qué digo varios? Porque, como te dije, nombrando uno que... Que en su momento, ya con la experiencia que hoy nos está dirigiendo por Mario César, que me ayudó muchísimo, eh, me, me ayudó a, a mi primer digo poder cobrar, él me ayudó, o sea, se, para mí esas cosas que han que ya guardadas, eh, le tuve a... Um, Disculpame, sí. ¿Cómo, ¿cómo fue eso? Y él me ayudó cuando cuando yo subí, ¿no? Eh, yo tenía así una, una platita en la mano, que, que te daban por, por estar en la, en la reserva. Pero cuando ya sos jugador de primera, en ese momento ya ya cobras tu viático vamos a decirle, claro, sí. ya sea semanal, tu pequeña platita, que cuando eso creo que era, si no me equivoco, era 700 mil nada más en ese momento. Entonces él me dijo: Yo te ayudo a, a cobrar tu platita y te a decir que te suba un poco más para que, porque voy a estar con nosotros, amigo Voy a ser jugador de primera, mijo. y Y la verdad que me sorprendió, ¿no? Que él pelando por mí. que... Bien. Entonces, eh, sí, la verdad que me ayudó. Entonces, por eso te digo, me quedó ahí eh, marcado eso, ¿no? Que, que, que, que es lo que él hacía, ¿no? Se metía mucho con los jugadores, que los jugadores estén bien, que no le falten nada. Eh. Entonces, me marcó él. Eh, la verdad que tuve también. Eh, eh, el profesor Francisco Chiqui eh, le tuve también y aunque vos no creas y una experiencia rápida el profesor Tata Martino cuando me llevó a la selección que eh, me llevó me dijo oh, vení un poco julante que mostrar algo y me llevó me abrió la puerta de su habitación y pa tenía vida mío mira esto es lo que voy a bien pero esto te falta me dijo y la verdad que cuando Tata me quedé así tipo un orgullo y si me está enseñando acá el Profesor Tata Martino, qué bueno, eh, y, y, entonces fui aprendiendo, le tuve también a Cubero, a Profesor Daniel Alnero, que sé muchísimo, entiendo muchísimo con, con San Martín, eh, Mourinho también que me llevó a, a Nacional y lo primero que me dijo fue, vos vas a ser mi delantero, me dice. Yo, chiquitito, no soy alto como para penar, para pelear, aguantar. ¿verdad? Siempre quiero un jugador que que alto, por lo menos para ir mejor. Pero vas a ser mi delantero. Y yo le dije, ¿Cómo, profe? No vas a ser mi delantero. Me dice, y la verdad que me sorprendió, me dio la confianza. Y, y ese torneo salí goleador. Sí, con tres goleador, goles. Con, sí, con tres goles, goleador y salimos campeón. Entonces, la verdad que, como te digo, son cosas que uno va aprendiendo de cada entrenador, cada enseñanza y, y cada cosa. Que, que, que le va dejando también para lo que es el aprendizaje de la vida no, no solamente en el fútbol Julián, bueno, eh, para nosotros fue un verdadero placer tenerte acá, quiero que le dejes también un mensaje a la gente de Libertad de Villeta sí, eh, sí. están enviando un montón de mensajes también a la gente de Olimpia que te recuerda muchísimo con cariño, a la gente de Guaraní Nacional bueno, en fin, a todas las personas que realmente estuvieron compartiendo con de nosotros de resistencia también, sí. También. Sí. Sí, no, la verdad es que primero agradecerle a ustedes por la invitación eh, le agradezco mucho la verdad es que fue una charla muy amena eh, y la verdad, que también a toda la gente, ¿no? A toda la gente que se prendió, que estuvo con nosotros acá. Escuchándonos, saludarle a la, a, la, a la gente de Residencia Olimpia, guaraní, como te dicen, nacional y, y en especial también la gente de Libertad de Villeta, que son gente muy fanática, hay gente muy buena Hay gente que, que apoya, que, que, que hace que no nos falte nada hasta hoy en día Por eso te dije nuevamente, eh, uno dice, no, Libertad, y, y pasan esto, puede pasar aquello Pero la verdad que estamos de la mejor manera, es por eso que estamos puntero en nuestro grupo. El domingo jugamos a un partido difícil que es el Clásico de Visitante, eh, que vamos a, a hacer bien, lo, lo confío porque tenemos un gran plantel así que nada más, mandarle saludos a toda esa gente que han confiando en nosotros, que, que nosotros eh, vamos a, a dejar todo por, por esta camiseta como lo venimos haciendo, siempre digo, ¿no? eh, son muy importantes todos eh, en el club, eh, los jugadores, eh, mis compañeros también seguramente están ahí mirando y apoyando, que es importante, como yo le dije y le vuelvo a decir, le digo en cada entrenamiento, no, acá eh, no va a ganar Julián, no va a ganar que está Pantera, no va a ganar eh, nuestro Central, no, no, acá vamos a ganar todo, eh, porque acá, como siempre digo, acá no, no, no se va a hablar de Julián, se va a hablar del libertad, ¿no? de, de, del club, y hay que dejar bien en alto siempre al club, no, así que nada, no, vamos a mandar un saludo a todos y nos vamos a estar viendo. Gracias Julián, gracias, gracias, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Bueno así estuvimos charlando con Julián Benítez, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer acá a nuestro amigo Luciano, hasta Hilda también trabajando en producción, Lorenzo Villalba, Villalba, ¿eh? ahí estuvimos, bien, <risa> al fin acertó mi apellido. Y Cecilia, Cecilia también que está trabajando con las redes sociales Cecilia Ojea Bueno será hasta la próxima en una nueva charla a través de Diálogos 50 años. Estuvo con nosotros Julián Benítez, gracias.